Eh, vale, comenzamos el directo, ¿vale? Eh, a ver un momento. Eh, voy a poner el... Sí, es, es que si no, no puedo leer los comentarios. Voy a activar el, el chat, ¿vale? Eh, Lucas, saludos. Empieza... Ah, vale, todos los comentarios eran tuyos, Lucas. Eh, ¿Qué tal estás, tío? Empezamos bien, muy bien, no pasa nada, tío. Pero, ¿y estos comentarios...? Tú pues lo dice, ¿qué? Eh, San, Santiago, Santi, hola, ¿qué tal estás, tío? Es que pensaba que eran más comentarios, eh, de personas y tal, pero... Ahora me uno, dice Lucas, perfecto, vale, si queréis ir mandando... Ah, bueno, esperar un momento, ¿qué os iba a decir? Eh, ¿Queréis hacer alguno de vosotros en la partida, o sea, un, Una copa rápida de cero construcción, ¿os parece? Eh... O sea, pero bueno, eso comenzará dentro de, de, bueno, 23 minutos más o menos. O sea, hay tiempo. Eh, Colima, saludos. Eh, y yo. Vale, pues mira. Lucas, Santiago y Colima, ¿vale? Ahí está el, el grupo. Eh, Lucas dice, me parece bien. Es esta de aquí, ¿vale? O sea... Vale, Minefor... Claro que sí, Santiago eh, Manda solicitud si quieres eh, Vale, información del torneo Es esto de aquí 26 puestos tal 65 victoria magistral uh -huh. Vale Y uno más, ¿no? Eh, ¿Quién queda? ¿Lucas? No, Lucas no, quedará San, Santiago, ¿no? A ver, eh, Lucas tiene que ser o Minefor o Pirahuista, ¿no? O Colima es... No, Colima creo que era piragüista, ¿no? Y Lucas era Minefor <ríe> ¿No? O, o son dos personas random que se han unido Eh, Colima dice, yo soy minifor... Vale, al contrario, vale, lo he dicho al contrario. Entonces, Lucas es piragüista. Santiago dice, juegan, chao, tengo que... Eh, es que tengo... Guerra A ah, de clan. Vale, eh, vale, vale, pues vuelve cuando quieras, San eh, Santiago. Eh, vale, a ver, ¿qué te iba a decir? Eh, a ver, a ver, a ver. Capital tornado, estará también. Ahí está. Por cierto en el tema del rogue alguien me mmm, no sé quién qué suscriptor me dijo ayer lo del tema de Rogue company pero quedan 26 días para la nueva temporada vale del rogue lo digo por si queréis completar el pase de batalla que sepáis que tenéis eh, aproximadamente un mes vale me, algo menos de un mes vale para completarlo eh, ¿Qué os iba a decir? ¿Ayer hicisteis lo del tema del sushi escape room? ¿O no? Al final no, no llegasteis a completarlo, ¿verdad? Eh, a ver, voy a poner mmm, cero construcción o. bueno, Battle Royale. En tríos, ahí está. Vale, pues le damos a todo listo. Y comenzamos. Colima dice, sí Vámonos, venga, va, tío Esto por aquí eh, Luego, si quieres, la próxima cero construcción O oh, bueno, va, esta si quieres, va eh, Cero construcción Nada, ah, sin problemas. Eh, ya está en cero construcción, ¿vale? No, sí, bueno, es comodidad si quieres. O sea, vale. Eh, falta piragüista por darle. Vale, ahí está. Este directo me lo va a to eh, tomar tranquilamente, tío. Tampoco es que... Uff, estoy, estoy medio cansado hoy, ¿sabéis? O sea, hacer directos a diario... Eh, ya sé, la próxima vez haga, eh, Hago directo contigo Ah, bueno, sí, cierto O si quieres hoy, tío Voy a estar más o menos dos horas eh. El piragüista soy yo, dice eh, Dice Lucas, normal Yo la semana que viene tengo examen Dice Lucas Pues suerte con el examen, tío Y en lo mismo competición. Pues ¿tienes, tienes. una buena agenda, Vale, pues bueno, te dije que tengo. sí, sí, lo has dicho, Santiago. ¿Cómo que no va? ¿No te va la partida? ¿No va ahora? No, tío, que te has quedado fuera de la partida. Raúl, saludos. ¿Vas a jugar el torneo? Sí, Raúl. ¿Quieres jugarlo conmigo o... De momento no tengo compañero. Eh, pero será dentro de 20 minutos, ¿vale? ¿Qué sucedió? Eh, Lucas, ¿te has... no, ¿no te ha sacado de la partida, no? No, pero bueno. Vale. Ojo, qué, qué rápido ha caído! Uy. Eh, vale, caemos por aquí, ¿os parece más o menos? El bueno, tema de las misiones... Bah, es que, tío, me da esta me da pereza lo del tema de las misiones, tío, en serio. Soy tremendamente vago para esas cosas, tío. Vale, eh, caemos por ahí. Eh... Para tener que estar haciendo misiones y todo. Es que o me carrilean las misiones o si no, no las hago, tío. ¿En qué plataforma... en Playstation? Juego. Me gustaría tener una Nintendo Switch, tío. Para estar ahí en el, en el sofá. Tumbadito, haciendo directo. Pero claro, creo que desde la Switch... No lo sé si se puede hacer directo, yo creo que sí. Me parece. Tal vez, seguramente. Eh, vale, a ver. Esto por aquí. Total, como no me pongo webcam, o sea, cámara quiero decir. Cámara no si, si me pongo en el sofá o, o estoy en cualquier lado. A ver, vamos por aquí. Por cierto, subí en el canal principal, ¿vale? Eh, un vídeo de, de Paint 3D, ¿vale? O sea, de hacer como modelos en 3D, ¿vale? Y bueno, pues si queréis pasaros por ahí y dejar un comentario, os agradezco, sea, ¿vale? No sé, pero... <ríe> ¿Y eso, tío? <ríe> ¿Por qué, de Sandy? <ríe> vale, pillo esto. Oh, por una muy porque está bien porque en el clan hay un hacker ah, tío Ah, se ha colado, es que bueno, ese tipo de cosas tampoco son muy difíciles de, de... Vale, recordarme que me pille la skin de spider wen Slim, vale? O sea, esa gris, me la voy a equipar en, en la próxima partida. Durururu. Espero que no se me olvide, o sea, también es verdad que a mí se me olvida cuando estoy en la lobby o algo. Vale, y esto. Ya se me dieron cuenta porque estaba volando. Ah, porque estaba volando. Vale, por eso tengo ni que participar. Vale. Eh, vale, me han disparado, eh. Cuidado. Me acaban de disparar hace un momento. ¿Hay alguien ahí? Vale. Me parece que me habían disparado, eh. Pero no sé de dónde venían los disparos. Vale, tenemos que pillar al de la skin de, eh, de Rick and Morty, ¿vale? Eh, y lo malo de 30 y Nosotros estamos 100 enemigos. Es que claro, eh, tú estás jugando al... ¿Cómo se llama? Eh, Clash... No, ¿cómo se llama ese juego? Clash... Bueno, ese es de los clanes. No, no me acuerdo ahora del nombre, tío. Eh... Vale, este por aquí. Vale, a ver. Vale, vamos a buscar al tipo este. O sea, el del contrato. Eh, vale, Santi, tío. Eh, vuelve cuando quieras, ¿vale? Eh, voy a jugar algo que no sé... ¿Qué jugar. Bueno, como veas, o sea, yo ya sabes, si te quieres unir aquí hay un sitio para ti, ¿eh? Como, como tú quieras. Pero si te apetece hoy jugar a otra cosa, pues como veas. Eh, vale, vamos donde he, marcado, donde he marcado el esto. Ahí en la siguiente partida hay un sitio para ti, Santi. Si te quieres unir, adelante. Y si quieres aprovechar también para hacer directo, pues como quieras, ¿eh? ver sí que te da tiempo, es que ayer como me lo comentaste es muy tarde, o sea, falta de 15 minutos hoy estaré, pues eso, eh, dos horas o sea, cuando estemos dos horas pues que yo también a veces lo pienso, tío, hay gente que por ejemplo en Twitch están ocho horas tío, o sea, se me hace muy no sé, o sea se, se me haría muy loco el, el estar. bueno, a ver, también es diferente o sea, si estás con la webcam, el ordenador y tal pero así como lo estoy haciendo yo también, o sea, 8 horas, no sé. Eh, además que debe ser complicado también retener la audiencia, porque al fin y al cabo si estás ocho... Es que claro, eso, eso es relativo, a ver, si yo tuviera mucha gente o mucha afluencia, así, un número grande de, de, de, de, de, de, de, de, de suscriptores, ¿no? Que estuvieran viendo hasta sus compañeros, tío. Eh, entonces ahí sí que me plantearía hacer algo así Pero realmente Si son pocas Es que yo nunca lo recomiendo O sea, yo creo que hay que alargar los directos Cuando Por así decirlo, ya las personas Te ven, te conocen Pero es que si no vas a estar ocho horas tú solo ahí Hablando, ¿para qué? O sea, ¿qué, qué sacas con eso? No sé, no sé si me explico, pero bueno Vale eh, bueno. Aquí. Bien. Quedan dos minutos para pillar al, al tipo este. Bueno, y se va a cerrar, pues... Abortamos misión, ¿vale? Sí, vamos, vamos a pasar de eso. Si hubiera un vehículo por esta parte... Ojo, y esto de aquí, Mira, ¿qué hay aquí? Bueno. eh. Nada, Santi, olvídate, eh, te unes y ya está, tío, únete si quieres, eh, y ya está, es que, <ríe> sinceramente. Tiene remedio tu, tu problema. O sea, te, te unas aquí, echas unas partiditas y pasas el rato. Y luego ya puedes hacer cualquier cosa. Aquí sabes que estás entre, entre gente que te, te aprecia, tío. Eh, vale, este eh, chico, ¿qué parte estáis? Eh, va, vamos a esta parte de aquí, ¿vale? O sea, que estoy viendo. Eh, queda poco para que se os cierre el, el agujero de todo. Vale, pues me quedo por aquí, ¿vale? O sea, no sé si vendréis Vale, ahí está, Santi eh, Real Madrid, ¿qué tal? Eh, ¿Qué regiones de Europa? Ahora mismo estamos completos Pero si te quedas por aquí Te puedes unir, ¿vale? Quédate por por el directo y seguramente puedas unirte a nosotros, ¿vale? A ver, eh, Real Madrid a ver no soy de apostar, pero yo diría que seguro que es de España eh, ¿Puedo jugar? Claro, quédate por aquí, ¿vale? Y cuando tengamos un hueco de que alguien salga de la partida eh, y eso te unes, ¿vale? O sea, tu turno es eh, ha entrado Santi, pues ahora después irás tú, ¿vale? Eh, Me pasas tu idea, claro. Mi ID es esta de aquí. Eh, vale, a ver. Esto por aquí. Exacto. Yo me caí, yo ya meses todo. A ver. Pues eso te iba a decir. ¿eh? El juego ese que estabas jugando, Santi, es el Clash Royale, ¿no? Eh, bueno, Clash Royale, creo que se llama. ¡Eh! Tío. Eh. ¿Dónde estás? ¿Dónde ha ido? Ah, lo está ahí. Ah, se ha puesto detrás de ese árbol Seguramente para curarse la vida Se ha puesto escudo Ah mira, ahora se ha convertido en una botita de... Bah, se piró eh, Que jugador más random No tío, eh, Perahuista eh, ¿Qué le ha pasado? ¿Y la tarjeta de Perahuista tío? A ver ¿Dónde está eh, petición de amistad de vale <ríe> Qué venido, el nombre eh. a ver esto por aquí eh... esto. últimamente estoy viendo eh, un, un día me molaría hacer un vídeo de con vuestra tiles tío o sea es que hay unas que están muy originales ¿eh? No lo había visto, venir Es perdonar, ¿eh? Bueno, pero da igual, ahora se une Santi. Eh, pues eso, molaría un vídeo, ¿verdad? O sea, con vuestras... Eh, me acuerdo de... El, el facherito, tío. O el, o el parcerito, creo que se llamaba así, <risas> tío. Eh, pero, ¿dónde estabais? Eh, dice Lucas, pues no lo sé, la verdad estábamos pues por ahí dando dando un volteo eh, vale eh, piragüista te eh, faltas por faltas por ah bueno esperar esperar eh, petición de amistad de hecho no a ver eh, vale me va a pillar esta skin y me la voy a equipar equipar perfecto eh, vale una cosa ah vale eso se iba a decir está el aspecto este vale eh, vamos a darle dale. Bueno, espérate, espérate, Santi eh, Cancélale. Cancélale lo del todo listo, Santi Si no, igual te deja fuera da, Dale a, a que no quieres Bueno, espérate Acabo antes y hago esto Vale, esto no, eh, no, no se os quita el todo listo, ¿no? Es que sé que ahora sí, vale Es que si no, eh... Si no, puede que nos... Uh, ¿Me puedes invitar? Eh, pero es que es un modo squad eh, real, tío. Tolima dice, ¿me agregas en la playa? ¿En la playa? ¿O en la playa o en la play Bueno, en la, en la play no hace falta. ¿Para qué quieres que te agregue en la play <ríe> Si ya con... Si ya te tengo aquí en, en el Fortnite. Santiago dice para hablar. Nah, en comentarios me, me escribís si queréis. Eh, no puedo aceptar ahora eh, porque somos cuatro y si acepto a uno más no podremos hacer Battle Royale. Mm -mm. Sí, ahora marcamos el mapa. Uy, ¿qué ha pasado? Me ha parecido como que habéis desmarcado, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué... ¿Por qué me estáis escribiendo ahí? Vamos donde tú. Sí, sí, ahora lo, ahora lo ponemos, ¿vale? Pensaba que igual con esta skin darían algún banner o algo, pero. No parece. ¿Queréis ir al santuario del Heraldo? Eh... Vale, ojo. Bueno, bueno, mira cómo brilla la skin, tío. Qué pasada. No sabía que iba a brillar tanto. En... De hecho, ahí en la lobby se, venía, se veía diferente. En Canadá hace mucho frío, <ríe> dice Santiago. Eres de Canadá, tío. No lo sabía. Eh. Vale, vamos allá. todos los de nuestro equipo, ¿verdad? Vale, tío, esto... Oye, se ve chulísima esta skin, ¿eh? ¡Ojo! Ahí en, en... esto, con el fondo azul no se veía igual, pero así, mira, mola bastante, tío. Eh, ¡Eh, Bueno... Vale, vamos a poner un poquito de... esto... Vale, cuidado que han caído cerca, ¿eh? Hay enemigos cerca de la... ¡Cuidado! ¡No! ¡Ah, tío, qué ratas! De verdad, por favor. Doctor Strange, qué pedazo de rata, tío. Es enorme la rata, ¿eh? O sea, ¿os habéis fijado cómo ha disparado, tío? De hecho, os voy a marcar dónde están. Tremenda rata, tío. Jesús, saludos, madre mía, cuánto tiempo que no me he pasado, ¿te acuerdas de...? A ver... A ver, Jesús... Tienes un nombre, hay muchísima gente que se llama como tú. Entonces, yo conozco muchísima gente que se llama Jesús. No sé qué Jesús eres ahora mismo, ¿vale? Entonces, claro... No lo sé. Me quedo más con los apodos, tío. O ah, por ejemplo... No sé, eh, gatillo, por ejemplo. Eh. Pero bueno. Pero igualmente, tío. Me alegro que estés aquí. Eh... te la lo siento, eh. Perdonad, tío. En una tremenda caída donde hemos caído, tío. Dice Chander. Bueno, Chander... Ah, Chander. Chander. Hmm. ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? Eh... ¿Por qué vais allí? No lo sé, tío. De repente me apetecía ir ahí donde la heraldo, tío. Pero ahí, ahí la hemos cagado. Eh, vale, ¿qué os iba a decir? Mm, bueno, va, tío. Iba a decir de hacer un poco de la copa construcción. Pero es que da tiempo. Si, si en media hora se puede hacer. Vale, hacemos otra partidita. Sabemos que va. Lo que pasa es que, tío, nos ha pillado a todos desprevenidos, ¿eh? Eso sí que es verdad. Eh, ojo, la skin de por tío ¿Qué me dices? Eh, Luke, Lucas proponiendo modo creativo A ver, eh, yo lo que quiero es eh, Hacer una partida en la Copa Pero Raúl no sé si se ha ido Que era el que me había propuesto hacer eh, Equipo conmigo Y tampoco sé a quién elegir de vosotros Para hacer la... Bueno, en la otra vez estuvo Santi conmigo para hacer la copa, pero para no repetir los mismos, pues... Jesús dice, soy yo el médico que está en el español. El de médico que está en el español. Ah, el de México. Ah, vale, claro que me acuerdo, que, que sí, que vives en Barcelona, cierto, cierto. Pero es que antes te llamabas Chander, me parece. Ahora te ahora te, has, te llamas Jesús. Pero... Sí, claro que me acuerdo de ti, tío. Ahora sí. Sí. A ver. Por aquí. Eh, caemos ahora en esta zona de aquí. Que de hecho has estado... Estuvimos haciendo unas partidas hace un tiempo aquí en, en el Fortnite. En el juego me llamo Chander. Correcto. Sí, sí. Pues claro, tío, ¿y qué tal todo? Sí que es verdad que hacía tiempo que no venías, eso es cierto. Eh, supongo que también estarías, pues, ocupado, ¿no? Con los entrenamientos y todo. Quería entrar a jugar, pero no lo he actualizado. Ah, sí, la actualización dura... Bueno, a mí me tardó... ¿Cuánto fue? No me acuerdo, pero esta, esta actualización tiene tela, que realmente... No lo entiendo tampoco porque no es que hayan añadido cosas muy así. No sé, no sé cómo ocupa tanto, tío. Pero bueno. Un poco ocupado, sí, lo comprendo. Si sí, son son temporadas ahora... Supongo que el mes de diciembre será un mes más de audiencia, más... Pues no sé, que habrá que más gente y tal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esta esquina está guapísima, tío, en serio. Esta skin me gusta mucho, tío. Eh, cuando la vi ahí en el pase no me llamaba mucho la atención. Incluso parecía como muy gris. Pero. Eh, Quiero unir. Es que no, no puedo ahora. No puedo unirlo. Es que si no, el, el. El escuadrón se nos va. O sea. Bueno, Pérez es Raúl, ¿no? Estás ahí, Raúl, tío. Vale, ahora en esta partida no creo que nos pase lo mismo. ¿Eh? Vale, aquí hay otro. Vale. ¿Por dónde hay otro? Tío? Ah, y ahí hay otro. ¡Ah, tío! Me he quedado sin, sin munición. ¡No! Me he quedado sin munición. A ver, te, te, necesito un arma. A ver. Hay un arma por aquí cerca, tío. ¡Oh! Si ¡No! El, el más pavo me puede eliminar. Vale, un sniper, tío. Me da igual, tío. Un sniper. Vale, ahí está. Eh, ¿Dónde está el otro? Había otro, ¿verdad? Tú estaba por aquí. Bueno, pero te voy a, te voy a echar un cable, ¿vale? ¿Eh, ¿Cómo lo lleváis? ¿Estáis bien agrupados? Ahora leo el chat, ¿vale? Perdonad, eh, tengo que estar full concentrado en la partida. Gracias por ese escudo. Eh, 5 gigas. Madre mía. Me... ¡Oh! 5 gigas, tío. De la actualización. Uf. No metieron tanto, sinceramente, aquí en esta zona más o menos de pisos plateados y, y esta zona de pueblo pulido, ya está, no hicieron más. La actualización del... del ro... Eh, con, no, ¿cómo se llama? Eh, nunca me sale el nombre, tío, y, y conozco mucha gente que lo juega, el Rocket League. Por esa actualización esto pesa tanto. Eh, vale, pues vamos a pillar esto... Mira, escudo, muy bien. A ver, es que por aquí... Mira, también cambiando los... Sí, han cambiado los coches. De hecho, han puesto... A ver si te puedo enseñar alguno, tío. No, pero, pero creo que por esta zona no. Ah, mira, aquí. Aquí hay uno. Mira, ¿ves? O sea, el mismo coche del... del Sí, corre bastante, la verdad. Lo que me molaría es que fuera para cuatro plazas, pero es solo para uno. Entonces, claro. Y luego tampoco sé muy bien... A ver, el tema de las misiones que tiene esto. Eh, golpea a oponentes mientras conduce el octa. Realiza un giro frontal desde la por No, Ah, vale. vale. Ah, sí. Bueno, parece que estoy haciendo prectas. Voy a cenar y luego. Un... Vale, eh, que vaya muy bien, Jesús, tío. Me das un subfusil, soy muy bueno con este. ¿Qué es su fusil, este? Ahí lo tienes. Eh, vale, a ver. Pero. Vale, creo no que.. Se refiere a la red. Ahora sí ganamos una eh, Ya, por cierto, esto no se le acaba la gasopa, tío. Así cuesta. Real, eh, aún no estamos en partida, tío. Eh, si quieres, no sé, vuelve dentro de un rato a ver qué sitio. Pero es que el turno se pierde, también lo digo, ¿eh? Si ahora, por ejemplo, pregunto. Real está y tú has salido y te has ido del directo, la siguiente persona es la que se unirá, ¿vale? No sé, sé que eres nuevo, pero eh, para que lo tengas en cuenta, ¿vale? vale Eh, eh, cuidado. Eh, ¿a quién han dado? A ver, piragüista, ¿qué estás? Vale, hay enemigos por aquí... es que bueno, había una misión que tenía que hacer pero bueno, voy a ayudar a piragüista lo primero Vale. ¿Tenéis eh, algún arma? A ver, a ver por aquí. Esta aquí mismo. Y... Ah, la escopeta de un disparo. Esta, esta no es la queima. La escopeta de un disparo. Vale, estoy viendo en el mapa. Vale, se está cerrando por aquí. Gracias, Santi, tío Eh... A ver ¿Esto qué en Una máquina Eh... Vale Nos queda... Nos queda muy poco, ¿verdad, tío? Vamos, eh, nos quedan segundos Casi que... Vamos, vamos a ir para, para esta parte mejor, tío Vamos ya a ir al sitio que no nos pille el agujero de zona. Eh, a ver, Santiago dice... ¿eh? ¿En qué parte estás, Santi? Ah, pero... Granada de choque... Pero, ¿para qué? O sea... Ah, esto es creo que para saltar, ¿no? O sea, ver, para hacer esto Vale, ahí está ¿Verdad? A ver. No. Perdonar, ¿eh? Perdonar, tío. No, no le he dado a cuadrado. Esto le pasa mucho a Spiderman, también a Spider Gwen, ¿vale? O sea, de vez en cuando se meten un porrazo así tío la la de verdad pero bueno Lucas dice pero tío ven... sí a ver eh... no sí sí ya está claro tío pero ha pasado lo que ha pasado eh, vale Santi... de hecho mira yo he ido no Santi Ah, vale, pensaba que Santi había caído igual que yo. Eh, bueno, tengo botiquín, ¿vale? Ahora me lo pondré. Vale, está. Gracias. Arriba están disparando, ¿vale? Por lo tanto, arriba tienen que haber enemigos. A ver. A ver. No, tío. No, no, no, no, tío. Lo que faltaba, lo que faltaba ahora, el agujero de zona cerrándose, tío. Esto es, vamos, maravilloso. Cuando las cosas van mal, vale, ahí vale. A ah, míralo, ahí hay un enemigo. Voy a ir a por vale, vale. eh, voy a revivir a.. A piragüista, ¿vale? Ah, bueno, espera, ¿habéis pillado la tarjeta de piragüista? A ver, creo que hay uno ahí arriba, ¿verdad? Que nos está disparando desde arriba. Cuidado, ¿eh? Que hay ahí arriba, hay uno. Eh... Mira, un lobo, perfecto. Vale, voy a ir por la tarjeta, ¿vale? ahora te revivo, ¿vale? Vale, me voy a pillar esto. Vale, lo que pasa es que, claro, si ahí arriba hay alguien... Voy a, voy a revivir... Bueno, a ver. Voy a intentar hacer la 13-14. Vale. Este ángulo, en principio, es muy bueno, porque aquí, aunque me intenten disparar, ahí no me van a poder disparar. Vale, ahí está, ¿vale? Eh... Está por aquí, ¿verdad? ¿Cómo puedo subir ahí arriba? Vale, a ver ¿Esto lo subirá el lobo? No Vale, pues vamos a ir por aquí Hay que bordear, tío Hay que bordear esto La montaña Vale, ocho en partida. Ojo, eh, queda otro equipo y nosotros, ¿vale? Eh, vamos a juntarnos, vamos a ir juntos, tío. Intentar ir lo más juntos posibles, ¿vale? Los unos de los otros. Porque así, si cae uno, pues sabemos más o menos dónde están, lo podemos revivir. Eh, Minefor, vente, vente por aquí, tío. Veo a por muy lejos No, no, no, no entréis No entréis ahí, no entréis ahí No, no, olvida, olvidaros de la caja esa, tío Hay muchas veces nos han eliminado eh, Por intentar abrir eh, La caja esa Vale, siete Es decir, vale Siete y una corona por aquí Vale, la tengo Vale Vale, los veo están ahí en, en un lobo van qué es eso no no vale quedan pocos eh quedan dos de hecho solo dos eh míralos ¡Nos vemos buena no Vale, este, llevando, llevando Perfecto, vale No, no, no, cuidado, no le des poner... ¡Ojo! Perfecto, tío, muy buena, tío Muy buena Ahí está, victoria magistral, tío, perfecto Yes <ríe> Ahí estamos, tío Eh, Tenemos que ir a por el arma del Heraldo para alguna misión o, o por algo en concreto. Bueno, creo que salimos a la lobby, ¿no? Lucas dice: Os dejo que se una a otro. Ah, vale, pues mira, Real, sigues aquí. Real Madrid, porque ahora te puedes unir, tío. Santiago dice: Ah, por una misión, dice Santiago. Eh, vale, por cierto, Lucas Gracias por haberlo comentado eh, Real, tío, lo que te había comentado antes ¿Estás aquí en el directo? Esperemos que sí, tío vale, Me sabría mal después de... Sí A ver ¿Me puedo unir? Por supuesto, tío Vale, pues eh, ¿quién? Sí, sí, te vas a unir ahora eh, ¿Cuál era tu ID? Eh, Real, digo Real Madrid no me gusta este. Este eras tú. Me acuerdo de tu idea. Eh, vale, pues... Eh, Lucas, que vaya muy bien, tío. Vale. Lucas sale y ahora entra real, tío. Eh, no, no, no, no. En, entra, entra. Eh, no, no salgas. Ya estás ahí. Vale, pues darle a listo. bueno si queréis esperar o en la próxima mira me apetece la próxima hacer en, en construcción vale por cambiar un poco vale ahí están eh, no está bueno por aquí por el chat porque eh, normalmente yo bueno normalmente no lo que hago es mutear para que no hayan movidas así de, de insultos entre gente o, o por ejemplo si alguien está escuchando música que no se escuche la música en el directo. Cosas así, ¿vale? Eh, dale, tío, solo quedas tú por darle. <risa> Oye, nada mal, ¿eh? Esa partida, tío. Me ha gustado, tío. Claro, exacto. O sea, no sea un contenido creepy. Eh, yo, a ver, yo. Respeto a otros canales que quieran hacer. ¿Me puedes hacer para poner un modo creativo? Eh, bueno, mira, si quieres hacemos esta partida y luego un creativo. Pero es un modo que da mucha experiencia o cómo está eso. Es que normalmente si, ya que pongo creativo, queda experiencia, si no. Me gustaría, la verdad, me apetece algún parkour, sinceramente. <ríe> Colima dice, modo creativo luego. Vale, sí, me parece bien. Y si nos vamos con una victoria, ya ni te cuento. Un 1 vs 1 Bueno, yo conozco uno Que igual te puede gustar es, Bueno, y a, y a muchos os gusta Si quieres a la, a la próxima lo pongo Es en modo duos Y es... está bastante chulo Pero intentaremos a ver si podemos unir a más gente porque claro eh, Solo 4 eh, Durará muy poco Vale, me había dicho Santi que quería ir a lo de la Santuario del Heraldo. Deciros también que mucho ojo porque aquí en esta zona pueden caer, eh. Y de hecho, pueden caer, no es que van a caer. Ir en cuidado, ¿vale? Intentar ir a, lo más agrupados posible, ¿vale? Es que Santi tiene que hacer una misión del Heraldo, ¿vale? Tiene que pillar su arma o algo así. Es una isla que mata sin espera. De... Sí, en este también. Y además hay unos cofres que por cada cofre te dan 1200 de experiencia, cada vez que lo abres, o sea, ya verás cómo te va a gustar el modo ese, eh, mira, no voy a caer mmm, en lo que es el castillo, como tal, voy a intentar a ver si puedo pillar algún arma por aquí, primero, mira esta arma de aquí, pues dale, estoy al lado del castillo, vale, pillo esto, vale, tengo arma, cinco balas, muy pocas, pero, eh, era, era lo primero que he visto. Vale, Joder, sniper de oro, tío. Doble Zone Wars, vale. Creo que la he jugado, sé cuál dice. Santiago eh, dice. A ver. Eh, sí, sí, voy, voy ya. Eh, estaba pillando un poco de armas y tal. Y algo de escudo. ¡Cállalo, tío! Eso pues es mejor domesticar a los lobos que dispararle. O Sales beneficiado. Eh, a ver. Que me sitúes. Vale, yo tenía que ir al castillo. Vale, el castillo está aquí. Vale, eh, ¿está el heraldo ahí o...? Ah, ya, ya me acabo con el heraldo, perfecto. Más me sacó el arma de Santiago. ¿Qué me dices, tío? A ver, pillo esto. Bueno, estamos en una buena zona. En principio aquí aquí ya que se cierre, me estoy quedando afónico, tío, no sé si es porque como estoy haciendo todos los días directo, hacía tiempo no me pasaba eso, pero bueno, eh, no puedes hacer tu misión, Santiago, porque Juan, te sacó el arma, o sea, te sacó el arma, ¿a qué te refieres? Ah, que te quitó la el... ¿Quién te ha quitado la arma, tío? ¿Qué tenías? ¿Que pillársela del heraldo de... directamente? ¿O cómo está eso? No, es una con la arma esa. Eh, tíos, eh, darle... Eh... Darle esa arma que dice Santi, si podéis. Y sí, tengo que agarrar... Eh, ¿Qué arma es, tío? A ver... Eh, vale, tiene que ser esta de aquí, la dorada, dices. ¿O cuál? Nadie la va a querer... Si nadie la quiere, la quiero yo. <ríe> eh, a ver, por cierto, tengo que pillar, a ver. Eh, ¿Dónde vamos? What? ¿Y esto? Ah, para tirarnos por aquí. Uy. Vale. Eh... Uh -huh. Pues bien, de 250 nos antes. la necesito pero ¿qué arma? es que no, no me está quedando claro Santi eh, ¿a qué arma te refieres? ¿esta que llevo yo? ¿la dorada? ¿o qué arma? específicalo un poco más tío la del heraldo es que no sé qué arma es la del heraldo tío no sé cuál es ¿Alguien sabe qué arma es la del heraldo? La dorada, tío, pues, toma, eh, tómala. Eh, aquí la tienes. Ahí te lo marco, ¿vale? No, ¿A, ¿a quién han disparado, tío? Espérate. Hay enemigos por aquí, ¿verdad? Vale, os cubro, ¿eh? Desde arriba. Ah, pero si sois los dos juntos, ¿por qué, ¿por qué lo tenías ahí agarrado, tío? Qué raro, ¿no? O sea, lo has visto, tío. O sea, lo tenía como. como al. como agarrado así, tío. Pero bueno. eh, toma esto. Oh, subida de nivel, perfecto, perfecto. Perfecto. Vale, a ver. Uh -huh. En un lugar hay que usar el arma. Pues toma, Santi, eh, toma la tío. Aquí tienes el arma. No, esta no. Esta. esta ahí está, Píllalo. eh, ¿qué, ¿qué ha pasado? creo que... que... Eh, bueno, os marco el nuevo destino, ¿vale? o sea, va, vamos a esta zona. ¿Alma o auto? Eh. No sé, tío. Lo que veas. Vale, voy a pillar un poquito más de lim. En este árbol de aquí. Ahí han construido, tío. Por aquí hay gente. Esta madera está reciente, tío. Han estado por aquí. Han pasado por aquí hace poco. Vale, yo voy a pillar objetos también. Vale, vale, hay un enemigo por aquí, tío. Están lanzando lava. La pregunta es, ¿desde dónde están disparando? A ver. Eh, están disparando por aquí, ¿eh? O sea, está muy cerca, ¿eh? Míralo. Lo vimos. ¡Ah! Desprevenido, sí. eh, uh. eh. Un momento, falta uno en la partida, ¿no? ¿No, no éramos cuatro? ¿Quién ha salido del, del equipo? ¿Ha salido alguien? Hay, a ver, éramos cuatro, ¿no? En, en el equipo. Eh, ¿Qué os iba a decir? ¿Quién quiere hacer eh, la copa de construcción? Eh, ¿Cero construcción? ¿Alguien de vosotros? Es que por, por hacer un poquito de la copa, es que queda hora y 20 minutos. Eh, creo que tenemos, si no recuerdo mal, mmm, como media hora, o bueno, no, media hora no. Eh, seis partidas, ¿vale? Ah, vale, Santi, perfecto. Eh, pues, ¿quién quiere, ¿quién quiere hacer equipo conmigo? Es un torneo en dúo, el primero que lo diga es el que se une, ¿vale? O, o espera o saco mira abandono el grupo y, y el primero que me mande solicitud se une al, al equipo vale a ver voy a poner el modo es este no aterrizaje en leyendas es ¿eh? vale perfecto pues real eres mi compañero vale eh... ¿Dónde está el modo S? O sea, de cero construcción en... A ver. Es esto, ¿no? Aterrizaje de leyendas, puede ser. No, esto no es, ¿no? ¿Cómo, cómo es la, la copa esa, tío? Ah, mira, aquí está. Vale, copa rápida cero construcción. Vale. Eh, lo tienes eh, todo listo verdad eh, por cierto tienes real la doble verificación porque si no no podrás hacer la copa no tío ah, lo siento eh, alguien que sí que tenga la doble verificación Vale, pues, a ver un momento. Eh, ¿Este es la tendrá? A ver. Ah, pero es que este quiere eh, invitación de... Ah, mira, Raúl. Vale, perfecto. Raúl quería jugarla, me parece. Mirad esta skin de, de alguien, tío. <ríe> ¿Qué me dices? Este me recuerda a la película de Paul, tío. Es el, el mismo estilo. Ah, y luego también tiene diferentes colores. <ríe> eh, vale, y esto es Liviato, tío. Ay, ah, este se parece mucho al de la película de. ¿Cómo es el Megamind, tío? Eh, a ver. Bueno, le vuelvo a mandar a la invitación. Es que algunos pone unirse al grupo, pero es que, claro, unirse no es lo mismo que invitar. Si le pongo unirse, igual están jugando otro modo y es un modo diferente al que estoy yo, entonces. Bueno, vamos a darle un momento también. Nada, creo, creo que no ha sido buena idea hacer el copa rápida. Carrera de Octane, tío, ¿qué? A ver... Ah, esto se refiere... A esto se referían con lo de las misiones. No en el... No en el mapa como tal, vale. Sí. Está claro, entonces. igual me pillo de estos este mismo o? a ver Saludos, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida. Eh, oh, eh, por aquí no puedo pasar. Sí, bueno, bueno si sí, es por este. guau ¡Qué guapo! Esto me recuerda a un, un juego de la Play 1, que era el Micro Machines. No sé si lo recuerdo. El Micro Machines. Eh, era de este estilo. Estaba guapísimo. Me ha recordado a este no. Es. Vale, por aquí no puedo pasar. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Por qué se ha quedado así pillado? Ah, que también puedo pasar por el lateral. Vale, pero no bueno, puedo vale. Ahí tiene cositas, ¿no? Bueno, no sé si puedo disparar. No, aquí, aquí no lo han hecho. Y eso lo recorre. Pensar que era como en el trofeo. Bueno, ¿Qué me dices? ¿Qué? Me rota, sí, pero eso me ahí arriba, tío. Vale, a ver. Mm, supongo que. A ver, no sé si me habrán dado recompensas o qué. A ver, ahora lo veré. Por cierto, Mari, ¿qué tal estás? Eh, ¿Qué tal tu día? El mío, bien, la verdad. Se ha cerrado correcto Uh menos mal que no, que no se ha cerrado la aplicación como tal. A ver, ahora vengo. A ver. vale este de nuevo eh, nada que he tenido que salir un momento eh, puedo entrar ya claro que sí tío eh, eh, iba a ser la copa cero construcción si te apetece eh, podemos podemos echar una partidita tío si tienes bueno si tienes la doble verificación porque había uno que quería jugar que era real y, y no podía porque le hacía falta lo del tema de la doble verificación pero bueno es una partida si ya está creo que son ocho oportunidades pero bueno o sea va a ser rápido vale lo del tema de la copa cero construcción mm -hmm. Ah, tampoco, tampoco tiene los dos pasos. Pues, tío, pues da igual, o nos olvidamos de la. Métete aquí si quieres en la carrera Octane esta. Eh, a ver, esto por aquí. No, y el caso es que no he hecho na... Ah, es que claro, eso es un modo creativo, tío. Golpea a los oponentes tal, realiza un giro frontal 800. A... Vale. No tiene nada que ver este modo. Eh, no lo sé, como ves, es que se, se han ido todos, tío. O sea, hasta me he quedado ahora mismo, pues... Si quieres un parkour... Es que mira, tío, me apetece un parkour, tío. Se te está actualizando, 80 segundos. Va, ah, vale, eh, pues nada, te espero... Te espero ahí, ¿vale? Bueno, aunque creo que los parkours me parece que me puedo unir yo y luego te puedes unir tú o sea eso voy entrando y viendo un poco el parkour este si me suena o okay, qué porque tal vez ya lo haya hecho anteriormente entonces es de 150 niveles vale eh, si ¿sí llama uno sí pues mandas eh, la solicitud y te acepto vale eh, pero, bueno es modo de experiencia también o sea el parkour lo que tiene, bueno, algunos eh, por el tema de las monedas y tal, dan más y otros menos, pero. Si hay algún botón secreto de esos. A ver. Vale, aquí está. Eh, a ver, esto por aquí. A ver cuánto dan por moneda. Vale, no dan nada, tío. No dan. A ver. Si no dan nada, me salgo a otro. A otro mapa, tío. Vale, a nada, salimos. Volver a la sala. Es que hay algunos que bueno, creo que lo reinician o algo, hacen alguna movida. Que al principio sí que dan experiencia, pero a ver. Eh, combate tal, no. ¿Dónde hay otro parkour? Tampoco. Mira, este de 99 niveles. Este igual. Sí, yo creo que este tiene que ser fácil. Eh, por cierto, a ver, no sé si... Si invitar a... Vale, invitar al grupo. A Tech Santi también. Simon. Como voy a hacer el creativo. Para dar experiencias Tiene que ponerlo Ese no lo ponía me, me había parecido que sí Que sí que lo ponía Vale, Chander Invitar al grupo Ahí estás eh, No, pero no me da opción Para Ah, ahora sí, vale Invitar al grupo se ha unido Acro, Cruz. Eh, no, pero... pero ¿Y Chandler? Unirse a tu equipo, vale, perfecto. Eh, ya estoy, vale, perfecto. Pues vamos a... ¿Dónde estaba, tío? Ese, ese parkour. A ver. Aquí. 99, yo creo que sí. O sea, es un, es un parkour facilito. Bueno, espera, creo que a este lo voy a expulsar. Sí, por, porque Socro ese parecía que no estaba, ¿no? Mm -hmm. Vale, ¿qué es esto, tío? No, ¿cómo que... ¿Qué, qué es esto? ¿Cómo se ha puesto la partida de, de... Socro, tío? ¿Qué es esto, tío? O sea, en serio. No, no me deja salir. Vale, creo que es lo que ha pasado, ¿no? No, es que mira, 99 level run. Era este el modo, tío. Que, ¿cómo se ha podido rayar así? <risa> Tremendas rayadas ha metido, tío. Ya lo dije ayer, digo, eh, después de esta actualización, la verdad es que me parece que. A ver. ¿Estáis en partida? Pero, ¿cómo que en partida? A ver, voy a, voy a sacar a este. A ver, gestionar. Expulsar del grupo, vale. No, te, eh, a Chandler no, tío, era a Socro. Ahora te vuelvo a invitar, ¿vale? Pomp ah, vale. Eh, ahí está, cambiado a privada, vale. Ese había sido el error. Chandler quiere unirse a tu equipo, ¿vale? Ese puede haber sido el error. Es que ya te digo, o sea, estábamos en la partida de, de ese como espectadores incluso, tío, pero no sé, había algo ahí que no me cuadraba pero bueno por cierto, ¿os habéis fijado si ahí ponía experiencia al lado? Eh, no, no ponía... Ah, pues espérate, espérate. Eh, gracias por decirlo, tío. Ah, sí, no, no, sí que pone XP ahí, tío. Sí, sí que tiene, sí que tiene experiencia. Pero bueno, es mejor que nos aseguremos a que estemos ahí en una partida. Eh, ¿A Cruz le da o no, tío? Ahora sí, vale. No, ahora pone esperando. ¿Qué? What? Vale, solo queda acro. Que pone esperando, pero no sé. ¿Eso será del juego? <ríe> Eso ya no sé. Eh, ahí pone esperando. No sé si lo va a meter o qué. ¿Dónde se ha unido al grupo? ¿Socrustal? No sé, tío. Acro... Para mí que Acro, tío, no le ha dado. No, Acro se ha ido, tío. Tío, pues para eso... Para eso nos hace esperar, tío. <ríe> bueno, ¿Por qué hacen esas cosas, tío? De verdad. <risa> tu, tu, tu, tu, tu, tu. Poneros, habéis fijado también que cuando hacen un modo creativo También ponen su Twitter? O sea, para hacerse un poquito de publicidad Y muchas veces son los mismos, eh Ojo, los que hacen modos creativos Vale, este parkour lo ha hecho A ver, vamos a ver si ha hecho este parkour No, espérate es... Pero este no es el que ha entrado antes Mastiff. Vale. A ver. Creo que este era el, el de antes, ¿no? No te suena que era el mismo. El de 99 niveles. Puede ser que el de 99 niveles sea como el de 150. O al menos, no sé, la, la lobby esta se parece mucho. Igual es que es del mismo creador. Quiero unirse a, su, a tu grupo. Vale. ¿what? Tío, ahora, vale. Ahora ha pillado la moneda No, tío, pero. Pero que no dan nada, tío. O sea, no dan nada de experiencia, tío. Eh, Qué raro, en el club te den dos veces, pero. No te dan las finis y los dos. Eh, ¿A ti te aparece la experiencia ahí? Jesús. No, no. Nada, tío, os voy a salir de joder. Aquí no dan experiencia, tío. Yo diría que es exactamente el mismo mapa que hemos puesto antes que ponía 99, pero le han cambiado el título y le, le han puesto ahora 150. Pero es el mismo, ¿eh? Es por level. Es que hay algunos que por moneda te dan experiencia y ese es el que estoy buscando yo, no por nivel. A mí el nivel me da igual. Eh, a ver, si hay alguno por aquí. Mira, ¿ves? Este era igual, exactamente igual que el otro. 50 niveles farmer bueno 50 niveles farmer este igual se hace rápido no lo sé no no eres muy de jugar parkour eh so creo es que creo que lo voy a tener que, que sacar ¿no? es que se ha quedado en el otro en el otro mapa. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, se ha quedado... A ver, pero claro, si ahora lo expulso no se volverá a rayar como antes. A ver, espérate. Vale. Voy a sacarlo, ¿vale? Lo saco del grupo. Ahí está. Vale, y ahora le damos aquí. Es que si no se va a rayar como ha pasado antes, porque estaba el otro en la partida. Y luego, ya si quiere, quiere al rato mandar invitación, pues que la mande. Pero. Uf. 50 niveles, Farmer. Bueno, este no pone el Twitter. O sea, este no me ha puesto nada del Twitter. Vale, mm. ¡Ojo! La decoración, ¿eh? <ríe> ¡Ojo la decoración de la lobby! Está chula esa, ¿eh? Vale, ¿le eh, quieres dar apoyo? Sí, vale. Vamos a darle apoyo. Vale, creo que me han dado experiencia en nada más en la lobby, lo que nos han dado, ¿no? Vale, sí, este, este parkour puede estar guapo, tío. Sí, aparte aparece lo del XP en verde, tío, y en grande. Tiene que dar. Eh, tienen que dar por moneda. No, no estoy viendo las monedas de momento, pero tienen que dar. Vale, ahí están. Mm. ¿Vale? Eh, ¿Cómo va esto, tío? O sea... Ah, pero que no se puede... No se puede pillar velocidad. Vale, creo que dan por... Vale, dan 9 por fase. ¿Vale? Sí, sí, hay que hacer muchas fases para que esto compense. Porque 9 por fase... Pero bueno, a ver si queréis, vamos a otro parkour. ¿eh? Como veáis, a ver, si queréis, le damos un poquito la oportunidad. Sí, que es verdad que algunos, a ver, al principio parece que dan poco, pero si estás un rato en el modo, te dan mil, más o menos. ¿eh? Nada, pero este es un chorizo, tío. O sea, este modo es una caca, tío. Vamos a salir. de hecho pasamos del parkour tío vamos a hacer hacemos una partidita de battle y ya está tío se te da mejor la construcción o cero construcción Sí, es que otra partida mejor si quieres eh, Funny dropper esto es. mira hacemos construcción vale eh... A ver, Battle Royale. Eh, Ponemos en tríos y que se una alguien random mismo. O dúos, tío. Va, vamos a intentar en, en dúos. Bueno, dúos. Bueno, espérate, voy a intentar a ver si puedo invitar a alguien más. A ver, invitar a Grupa Pérez. Joel, saludos, hola. Eh, ¿Te quieres unir al... Mira, ahora de hecho lo tienes de lujo, porque hay un sitio... Si te quieres unir aquí a la partida... Ya no sé si Joel ha estado antes, puede ser. Vamos a darle un momento a Joel para... Sí. Ah, por cierto, eh, si quieres mandar invitación, ¿vale? Eh, mides esa de ahí, ¿vale? Yo él parece que lo responde, pues nada, eh, hacemos tú y yo una partida entonces, ¿no? Vamos a darla todo listo. No, pero es que claro, aquí me parece completar. Ahí está, vale. Si ponemos completar, es que se va a unir alguien más, ¿verdad? Sí, vale, Juan, petición de amistad. Ah, puede ser. Vale, eh, no, tío, pero... Ah. ah, por un segundo, tío. Eh, Joel es Juan, puede ser, o era otro Juan. Por un segundo, tío. Mira que estamos, estábamos en la lobby y había sitio ¿eh? para uno más, pero... A ver... Ateorito quiere... Ingresar... Vale, caemos por aquí, ¿te, pare te parece? Vale, Stoki es el, el jugador random que se ha, se ha unido. Por cierto, tiene la skin del pun cromado, ¿eh? Eso dice, salimos. Sí, es donde, donde he marcado en el mapa, ¿vale? Vamos a intentar alejarnos, no caer en el centro como tal. Pues seguramente ahí pues, aparezcan más. O sea, es mejor... Creo que la buena estrategia es esta, pero bueno. Tampoco es que repita siempre la misma estrategia, pero me parece que. Mira, aquí hablan cositas No, no sé si alejarme un poquito por aquí. Vale, mm, aquí está. Hasta ahorita ando. Eh, ¿Por, tío? O sea, si tenía sitio... ¡Uy, oh, oh, oh, cuidado! Vale. Si tenía sitio, tío. Hola, estampa. ¿Qué tal estás? Ah, Juan también estaba en el grupo. Ah, pues le he podido aceptar entonces. Eh, si te quieres unir a la prensa, ahora mismo hay dos, dos sitios disponibles. ¿Vale? Me eh, encuentras así: ¿eh? si me quieres mandar solicitud de amistad, ¿vale? ¡Eh! allá, yes, dice perfecto, pues en la próxima si quieres eh, ya reservarte el sitio ahora hay dos plazas, vale vale, están disparando por aquí, eso es que hay enemigos por esta zona, ¿verdad? Voy a intentar pillar madera de esta a ver yo pensaba también que esta iba a ser una zona tranquila ¿eh? pero ya se nos han nos han acoplado unos cuantos o sea en esta zona dos enemigos de hecho pero... mira ahora cuando está anocheciendo esta esquina es que se ve brutal ¿eh? mira así de noche el colorcito y todo, vale. Eh... A ver, esto por aquí. No, no, no quería hacer tejado. Vale. Mira, hay un escudo muy perfecto. Eh, lo cambiaré por él. Eh, ya, ya me la has mandado, vale. A ver si me aparece en el juego, ¿vale? Eh, ¿Cómo te llamas también, por cierto? Pues a ver quién eres. En, ¿cuál, ¿Cuál es tu idea, entonces? A ver, a ver. Ah, tiene un, una llave de estas. Si te llego, pues... No sé, pero, pero ¿cómo te llamas? ¿Cómo...? Dame pistas para saber quién eres. Ah, vale, igual, perfecto. Pues a ver... que me la has mandado no no está intenta mandarla de nuevo pero a mí no me ha parecido ¿eh? Ahora sí. Vale, pero... Eh, en letras japonesas, claro, con razón no te podía encontrar. <ríe> Como me habían dicho igual, digo yo. Eh, ¿qué era eso? Una llave. Ah, ojo. Muy bien. Una llave. Podrá abrir algo por aquí. Vale, de hecho, sí, hay un sitio... Hay un... Vale, tenemos tres llaves. mirad vamos a... Vamos aquí. sí no no pasa nada o sea pero claro serán sí es que estoy jugando desde play por eso puede ser que sea por eso vale pongo una llave de estas vale ahí está falta Ah, vale esta. No, pero no lo rompáis, abriendo que ha sido la experiencia. No, no lo no rompáis. ¿Sabes que si lo ha cuadrado y lo abres te dan experiencia, verdad? si no lo rompen. Eh, vale, me pillo este sniper. Qué malo me pillo esto de aquí, escudo. Mira esto de lava tío, hace tiempo que no me la pillo pero esta partida me la voy a pillar ¿Qué habéis caído? por esta zona que hay gente o a ver? Eh, ¿qué pasó? <ríe> bueno, porque has puesto. ¿Y ese moji? <risa> ¿Ese tiene qué significa? No sé ese moji, no lo había visto antes por aquí a los bots, tío. Ah, que dan algo. ah son de Apple. Ah, pues no lo sabía que eso eran de Apple. Eh, vale, ¿y nos dan algo por haber derrotado a estos? construido esto ¿so es la barrera esa ah pues sí que hay de emojis algunos no, no me suelen aparecer ¿eh? no sabía que los de Apple sí pero algunos vale vamos a esta zona si os parece de algún que es por el otro por el otro sentido voy a pillar esto vale ah, salen en recomendado no lo sabía que tenía yo ya te digo, o sea, sí que hay gente que a ver, de vez en cuando pone mojis y tal pero algunos solo aparece el nombre de inglés o sea, por ejemplo en buenas vibras, ¿vale? sería uno de ellos o sea, voy a domesticar este lobo tío no vale bien y la verdad es que yo siempre good vive, exacto la carita de buena vibra y, yo antes cuando yo descubrí esto vale o sea lo del tema de los lobos y tal lo recomiendo tío porque te dan algo más de, de escudo por así decirlo también vale de vida que no lo sé si en la siguiente temporada eh, si en la siguiente temporada eh, quitarán lo del tema de los lobos y de los jabalís y todo eso no lo sé, yo creo que yo espero que se queden, tío pero bueno o que añadan nuevos, tío ¿os acordáis de ese que era un dinosaurio? ¿cómo se llamaban? El... Uf, no me acuerdo ahora los cromblos o algo así creo que se llamaban cromblos eran dinosaurios gigantes, tío. Yo soy este cuando juego. <ríe> eh, eh, no, eh, ¿Llevas poco jugando? ¿Cómo está eso? estás? Me lo entiendo que no, no llevas mucho tiempo. Por cierto, decirte también que tengo un canal principal, por si te quieres pasar por ahí. Eh, subí contenido en, de modelos en 3D y tal, que hago diseños y tal. Desde el capítulo 1... Ah, desde el, la temporada 3. Capítulo 1, temporada 3. Eh, van a hacer ya la temporada... Esto me lo dijo una persona, eh, que iban a hacer... Eh, la, el capítulo 4 temporada 1 o sea la próxima actualización que es el 3 de diciembre vale por cierto este es bastante bueno tío el jugador este añadir amigos de hecho le voy a mandar petición de amistad Igual que este, pero quítale la Y y la T, ¿vale? Pero es exactamente el mismo nombre. Hola, pelos. Bienvenido, tío. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Vale. Eh, me parece que los estoy viendo por ahí, ¿no? ¡Ojo! ¡Qué freno, tío! ¿Qué muy buena, tío, muy buen disparo, tío. Con el sniper, tío. A ver. ¿Lo puedo ver? Ya, ya venido, Pero es que no le da, tío. ¿Ese tío es el tío? Vale, creo que están disparando ahora por aquí. Vale, está ahí Vale, ahí está ¡Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, tío! ¿Qué me dices? Tremenda jugada, tío Un poco, sí, un poco, sí Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Jugadón, tío Me alegro, Jesús, que hayamos ganado esta, eh Que... Sabía que llevabas tiempo sin unirte aquí Y me alegro que la hayamos ganado Ahora hace una estampa y voy a intentar a ver si podemos meter a eh, ¿Pelo se va a meter? Eh... A ver, vamos a ver. Vale, estampa quiere unirse, perfecto. Y ¿Cómo se llamaba? Ah, pero es que no me, no me ha aceptado la solicitud de amistad, tío. El, el que se había metido en nuestra partida, tío. Pero bueno, a ver si está Pelos por aquí. Eh, no, no, no me apareces Pelos, ¿no? Eh, no sé si jugador reciente... A ver. Recomendado no. Era... Jugadores recientes. ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo ahora. ¿No, va, no vas a jugar hoy en eh, Pelos? Eh... Vale, pues, ¿qué os parece si.? Pues, es que, a ver, me gustaría cerrar el grupo, la verdad. Mira, Mateorito, tío. O oh, espera, ¿o él está jugando con otros? No, ¿no? A ver si se quiere unir. Eh, por cierto, había alguien más, ¿no? Joel no se quería unir, o ¿quién había dicho de unirse? Bueno, si no, mira, hacemos lo mismo. Eh, que se completen, se autocompleten y ya está. Le damos... Qué buena partida, tío. Brutal, ¿eh? O sea, es, y vamos... Qué pedazo jugada, tío. ¡Wow! Maravilloso, tío. Cuando salen este tipo de cosas... Me hacen la pena todas las horas que invierto aquí. <ríe> Eh, está en... Oyen. Ah, vale, espérate, espérate Gracias por decirlo No, no, sí, sí, está en completar Está en... Está en completar, ¿eh? O sea, que se meterá alguien random, ¿vale? En la partida Bueno, pero si oye, si nos eh, ponen a otro Como el de la skin de Punkromado, Vamos bien, ¿eh? <ríe> como nos metan a otro jugador así la skin que lleva Chander y, y la que llevas tú eh, son el mismo personaje eh, creo que sí, ¿no? o sea, lo único que cambia creo que es eh, la ropa, ¿no? pero, a ver que mira el rostro sí, yo diría que es, es el mismo eh. llevan el mismo peinado Sí, pero diferente ropa, claro. Pero no sabía que el tema de la ropa... Que era de algún pase de batalla, tal vez, ¿no? Puede ser. Esa skin. No, ¿por qué le has dado a cancelar? Bueno, ojo. Creo que no te ha metido en partida, creo, ¿eh? Creo que en el último momento ha puesto esperando. Uh -huh. <ríe> Creo que sí, ¿eh? pero bueno No, no, o, o igual no Es que a ver, también es verdad que a veces eh, Aparece así, pero está... Vale, está en partida ¿no? sí, vale. Bueno, bueno, bueno Venimos de ganar, eh ojo, con la corona y todo O sea, venimos, vamos de, de Sobrados ahora mismo y... Vale, os eh, caemos en el campamento Ese mismo No es de las que sacaron hace de muchos estilos Ah, vale Vale, vale, está claro. Pensaba que era de un pase, pero bueno. Que por cierto, se sabe, no se sabe nada del próximo pase, ¿verdad? De cómo serán, eh, si hay alguna colaboración o algo. Que está claro, a ver, no hace falta tampoco ser, eh, ser adivino para saber que la última skin del pase seguramente sea de alguna colaboración total Yo creo que igual... Eh, el tema de Avatar tiene algo que ver, no sé, a ver, igual es anticiparme, pero no sé si el próximo pase va a ir un poco por, por ese estilo, algo de Avatar o algo así, no, no lo sé. porque así como películas así fuertes últimamente, mmm, no, no sé, no, no te sabría decir, últimamente no están sacando así películas muy fuertes, entonces creo que la de Avatar 2 puede ser alguna colaboración importante que hagan. Y de hecho creo que no hay skins de momento, ¿no? De avatar. Eh, vale, a ver, pillo esto. Y todos pensábamos en principio que iban a sacarlo antes, lo del tema del avatar, por, por la zona esta del árbol este, pero luego lo hicieron de otro color y tal. O sea, luego parece que quedó en, en agua de borrar. A ver. Por aquí. Vale, a ver, ayuda a Ah, que Ah, que se están disparando ya, nada más a eh? ¿Eh? Y hay otro de Rick, ¿verdad? Vale, ahí está. ¿No? ¿Qué parte está, tío? ¡Eh! ¡No, oh, tío! Este es su compañero, tío. Me, me ha pillado un poco... en prevenido. espérate. Tengo que recuperar. Voy a poner algo en el suelo. ¡Bueno! A ver... ¡No me lo puedo creer! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte acabo de tener, tío! ¡En serio! ¡No me lo puedo creer, tío! Me han dado... Eh, envoltorio y todo por ahí, es que, tío, tremenda jugada, tío. Qué suerte, tío. Vale, y ahora estoy viendo a este por aquí. A ver, ¿hab había uno ahí en el puente, ¿no? Vale, está. No, estampa cultural le han disparado. Eh, ¿dónde está? Ah, vale, espera, era el que había visto antes. Vale. Eh, ¿qué parte de esta estampa? Vamos a ayudarle. Espérate, voy a poner barreras de estas. Vale, vale está. Vamos a pillar un poco mal de madera. Pilla imprevisto. I'm <laughs> sorry. Ah, ahí hay escudo de ese, ¿no? Escudo en, en latas. Eh, vale. Voy a marcar esto por aquí, ¿vale? No, eh. Hobbs. A ver. He disparado a Hobbes. ¿Dónde viene? Bueno, voy a intentar ayudarlo. Vale. Pero tenemos que largarnos de esta zona, eh. A ver, yo os recomiendo. Mira, es más, voy a pillar el. Un momento, si había un camión. Ah, está aquí, vale. Voy a pillar el camión y el recojo, ¿vale? ¡Eh! para no, tío, ¿eso, ¿eso qué es? ¿Un bot? tío, ¿qué hace un bot por ahí? ¿no? bueno, pillo el camión y nos vamos, ¿vale? vale, eso es. vámonos, que tenemos que ir a, a esta zona de aquí, ¿vale? o sea, por aquí Pero es que se va a cerrar dentro de poco, yo quiero que nos pille bravo Vale, perfecto vale. Pero que no, que dejar al bot Dejar al bot, dejarlo tranquilo Hobbs. Bueno, Hobbs, a ver, esperadme No, me no, no estoy disparando Por ahí, vale, ahí No, pero por favor tío, Olvidar a Hobbs, tío, de verdad Me está haciendo un lastre, tío Está siendo un completo lastre, tío, esta persona, tío. De verdad, se nos va a cerrar en el agujero de zona, tío, por su culpa. Ese tipo de jugadores hacen luego perder la partida, tío, porque... Luego estamos ahí, que, que se cierra el esto, nos quedamos. Bueno, yo tengo un botiquín, no, pero tío, solo uno, tío. y se la o por ahí, tío, o sea, este ya verás cómo le pilla la torre. Vale, ya estamos en la en... arquidura. En... En... ¿Queréis ir a, a la Heraldo o... o pasamos? Vale, parece que sí. Vale, tiene pinta que sí. <ríe> Vale, a ver. igual es que tienen que hacer alguna misión no tenéis que hacer alguna misión ¿no? tiene escudo por casualidad que voy a pelo ahora mismo 6 segundos para que se cierre esto. A ver. El de la lava que pare, tío. O sea, hay uno con la lava que está venga a lanzarla, tío. Ah, mira. Mira, tío. Tengo la idea de... Eh... Ah, ¿te ah no te tenía... tiras, tío. No. Bueno, espérate. No voy a pirar tío, porque es que no, no, no llevo nada de escudo, tío. Voy a pelo. Por aquí hubiera alguno. Si veis algún escudo, avisarme, ¿vale? O sea, si, si tenéis de sobra. vale han dado a a ver dónde está Chandler? tío pero que no encuentre ni un solo bote de escudo tío es que si, si voy ahora mismo como estoy ahora mismo es que voy a ser un... voy a ser muy fácil tío en dos disparos me van a reventar necesito un escudo tío ahora bueno estáis cerca de ella no tío tampa también os ha andado por ahí ¿no? vale vos voy tío y encima me... Tío. encima se tuerce el top, ¿no? eh... vale. vale. voy eh estoy llegando vale ¿en qué parte estáis? habéis pillado la la tarjeta de tampa porque llevo tres fusiles porque este es azul este es bueno, no lo sé eh, cosas así me gustaría llevar escudo pero no tengo suerte, no, no estoy que pilla, está pillando pillado el escudo que... Se me ha salido ¿Y eso? Por ¿cómo ha sido eso Vale, se está cerrando el agujero de zona, eh Quedadlos por aquí Intentar agruparos, ¿vale? Bueno, de hecho, a ver, como la llega fuéramos a revivir a. a Estampa, Así sería mucho. A ver si puedo, ¿puedo No, ¿quién me está disparando ahora? No. Voy sin escudo, tío. Es que es tremendo, tío. Es tremendo. Ahí se tasa. Bueno, pues nada, ahora seguramente. Serán los cuantos meses. Son descayo las 6. Eh, mira, mira, mira, mira. Aquí hay escudo. Perfecto. Vale, quedan 11 partidas partida. Eh, y para revivir a estampa, lo tenemos ahí. Ya, ya le habéis revivido. Vale, de hecho, voy a ir. Voy a, ir vale, a ver si así lo podemos revivir más rápido. Sí. Perfecto. Vale, vale. Están no, no, no, no, mírame, está aquí Buena, tío A ver, a ver, le acabo de, de disparar Todo el cartucho, ¿sí? vale. Cuidado, eh Espérate, vienen, vienen por aquí Vale ¿Qué este. Le he dado, ¿no? Bueno, esta ha caído conmigo. Vale. ¡Eh! Tenía un escudo ahí, tío. He pillado un escudo. ¿Si alguien me puede echar un cable? Tengo, tengo un escudo para poder curarme. ¿Al, ¿Alguien puede venir aquí? ¿A esta zona? Nada. Eh, ¿Cómo lo lleváis? A ver si puedo dar a veros muy bien. Vale, quedan cuatro, tío. Es que se puede ganar, se puede ganar, tío. Guanta Chander, Jesús, tío. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Por cierto, en la. Venga, vamos. o sea, en esta partida creo que es la partida en la que tenemos escudos nos han dado tío. nos han dado muy pocos escudos vale bueno, bueno, bueno, en las árboles perfecto No, aún así muy bien jugado, ¿eh, Jesús? Uf, ¿Cómo ha estado, tío? Yo creo que si no nos hubiera pillado la tormenta, en principio hubiera sido muy buena la partida, ¿eh? Pero bueno, hemos tenido ahí la tormenta pero, en fin, mañana más, ¿vale?